Entré en las juventudes libertarias porque mis hermanos también lo eran. Yo era la más jovencita. Nosotros estábamos en la casa, en nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras escuelas, en el sindicato y en la naturaleza. Todos los domingos de excursión, íbamos andando hasta el saler. Yo ya llevaba bikini, que entonces no se llevaba, ¿eh? Yo no tendría 10 años cuando mi madre con unas amigas me puso a trabajar en la costura. Así empezó mi niñez, si quieres, porque no he tenido nada más que eso, trabajar desde muy jovencita. Luego, cuando se acabó la guerra, he estado dos años y medio en la cárcel. Te advierto que cuando volví del juicio, casi estaba triste de salir, porque sabía que la calle era una cárcel peor que la de dentro. Cuando llegó el movimiento, aquello fue una cosa tan entusiasta, tan inesperada, que todo el pueblo se volcó a defender, no la república, a defender la libertad. El anarquismo es una senda que el que la coge, por una parte es felicidad, y por otra es la amargura más grande que se puede tener. Porque entonces es cuando ves todas las injusticias, las desigualdades, la falta de humanidad, todo eso que tú llevas dentro donde confluyen un montón de cosas que deben de existir, el sentimiento de igualdad de condiciones y de derechos. Ni canciones ni banderas, rumbala, rumbala, rumbala. Ni canciones ni banderas, rumbala, rumbala, rumbala. Ni trapitos de colores, ay Carmela, ay Carmela. Ni trapitos de colores, ay Carmela, ay Carmela. A la mierda el matrimonio, rumba la rumba la rumba A la mierda el matrimonio, rumba la rumba la rumba Que nadie es dueño de nadie, ay Carmela, ay Carmela. Que nadie es dueño de nadie, ay Carmela, ay Carmela. En esta publicación aparecen 83 testimonios de 56 hombres y de 27 mujeres. El registro más antiguo es del año 77, Domingo Torres Maeso, alcalde de Valencia por la, por la CNT, y el más reciente es del año 2006, que corresponde a Aurora Tejerina, que por suerte aún vive, lo que pasa es que está, reside en, en París. La mayor parte de las entrevistas corresponden a los años... 1990. Trabajos sobre fuentes orales hay muchos. Trabajos sobre el Movimiento Libertario yo sinceramente no conozco, sobre todo el Movimiento Libertario en España. Este libro es necesario como otros libros sobre este tema. Lo importante es tener el archivo. Una vez que tienes el archivo y las transcripciones, cualquier investigador acude a ese fondo documental y puede hacer su libro. Pero lo importante es que esas entrevistas se hicieron en el momento que se podía, en los años 90, ahora ya no quedan eh, testimonios de, de ese periodo histórico, pero sí que hay personas que vivieron la transición, tuvieron una, una actuación muy activa eh, desde el movimiento libertario y ahora es el momento de hacer esas entrevistas a esas personas, a esos protagonistas de la transición. Y las circunstancias han tenido también que sea en este mes de julio, de glorioso e imborrable recuerdo para Cataluña, que se celebrase este acto, porque Julio resta indisolublemente unido al recuerdo de lo que fueron las realizaciones colectivistas efectuadas en Cataluña, que son la auténtica, la única, la verdadera autogestión que se ha vivido en el mundo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hay un par de radios libertarias en Valencia, Radio Clara y Radio Malva. En las dos eh, radios presentamos el libro, pero los compañeros de Radio Malva pensaron que iban a hacer podcast. Y entonces... Ya les he pasado las, las grabaciones y tal y ahora justo a principios de enero creo que hay un, una primera tanda de siete, siete entrevistas íntegras con una presentación, una pequeña biografía de cada uno de ellos y se van a pasar en este sistema. Se ha buscado entrevistar a gente de lo que podríamos llamar gente de segunda fila, los que no aparecen en los libros de historia, la gente que hizo grande y que hizo importante el papel de los libertarios en la historia social de este país, que son los trabajadores, las trabajadoras, la gente de a pie, la gente que hizo las colectividades libertarias, la gente que enseñó en las escuelas racionalistas, la gente que dejó su vida en la guerra civil, la gente que dejó su vida después de la guerra civil, y la gente que sufrió el exilio, el brutal exilio. Las historias de vida de los compañeros y compañeras libertarios que, nos, que recogemos en esta publicación siguen el mismo modelo. El patrón de la mayor parte de la militancia suele coincidir con personas de familia trabajadora, frecuentemente numerosa y de extracción social humilde. Su pronta iniciación en el mundo del trabajo hace que abandonen la escuela, así que cursaron los pocos estudios que pudo hacer un obrero, por lo que acabaron formándose de forma autodidacta. El autodidactismo llevó a la militancia, al libre pensamiento y al acceso a las ideas anarquistas. Vivían de forma humilde, pero en sus casas no faltaba una buena biblioteca conseguida a base de sacrificios. José Peiraz decía que la escuela de los militantes auténticamente confederales, salvo raras excepciones, había sido la de la infancia hambrienta y triste, la de la adolescencia no más afortunada y la de la juventud insurgente que busca en el sindicato de clase el medio para luchar por la transformación social. Vine aquí desde Londres eh, para hacer un doctorado sobre el, la colectivización en el campo, en la industria, en la zona de Valencia. Salud. Oye, camarada, en nuestro taller no tenemos delegado. ¿Qué debemos hacer? Leer este libro me ha permitido, en un cierto sentido, vivir esta maravillosa experiencia de nuevo. Considero esta obra un gran logro. A lo largo de los años he leído montones de libros sobre el movimiento libertario en España en los años 20 y 30. Pero creo que aquí tenemos uno que nos ayuda a ver cómo realmente eran los protagonistas. Aquí vemos cómo los participantes del movimiento percibieron sus vidas y actividades y cuáles fueron sus esperanzas, decepciones, inquietudes, etcétera. Para mí no es un volumen para leer de golpe. Leí entre 10 y 20 páginas diarias a lo largo de un mes. Así lo dejé sedimentar, por así decirlo. Durante este tiempo fue mi compañero, de sus alegrías, tristezas, esperanzas y decepciones. Sin exagerarlo, lo una obra maestra y una muy digna conmemoración de estas personas y al movimiento en el cual participaron. Vivimos en una época de asombrosa ignorancia del pasado e incluso del presente. Ojalá que este libro llegue a las manos de gente joven. Fue una época de intensas luchas sociales en la cual las personas dejaban de ser niños a los 8 años. Eran adultos a los 15 y viejos a los 40. Una vida fugaz de una generación sin niñez. Mil gracias a rafael y Cristina. Por su maravilloso trabajo y por habernos dado esta joya, mucho mejor que esa antes.